Punto Crea para mí es un espacio de jóvenes creadores, un espacio eh, basado en retos, eh, una oportunidad de aprendizaje eh, significativo para los jóvenes. Es un espacio también donde ellos pueden encontrarle soluciones a diferentes problemáticas de su comunidad, eh, proponerlas, experimentar, compartir ideas con otros compañeros. Brinda oportunidad para un joven que no ha tenido acceso a la educación formal. Un Punto CREA es una oportunidad para los jóvenes, es un espacio donde los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades en las áreas de STEAM y habilidades blandas del siglo XXI. Los jóvenes que participan en Punto Crea tienen una forma diferente de ver las cosas. Eh, no como que todo va a ser calificado como bueno o malo, sino que cualquier cosa que ellos produzcan puede ser beneficiosa. Es un espacio que te brinda la oportunidad de llegar y experimentar y generar tu propio aprendizaje.